Tatausa es nuestro pequeño tributo. Es un universo artesanal que se entreteje con los maravillosos paisajes de montañas y farallones que esconden una tradición ancestral. Mi nombre es Rosa Elena Gómez, la, Nací en Sutatausa, Vereda, Atoviejo. Mi oficio es leer esto desde muy niña. Entonces, en mi uso para sustento de mi hogar, ayudar. Tengo 71 años de, en trabajo en esto, en mi oficio de uso. Yo me llamo Lilia Ortiz. Soy natal de Atoviejo, pero vivo ahora aquí en Sutatausa. Y mis oficios son tejer e eh, hilar la lana y, y tejer y muchos oficios más del hogar. Yo me llamo María Bernardina Torres, vivo en la vereda Santa Bárbara, este, Chircales, mi edad son 61 años. A mí me gusta tejer, eh, yo aprendí a tejer con una líder que fue Doña Luz, me gustan todos los tejidos. Mi nombre es Sildana Quiroga, tengo 78 años, Vivo aquí en el barrio Centenario, soy nacida el 6 de abril de 1942. Yo aprendí a tejer uf, hace tiempos de artesana, hace años, y me gusta tejer, me gusta compartir con todas mis compañeras. Lo más bonito que yo siento, y me siento tranquila, es cuando estoy tejiendo o estoy hilando porque es una terapia que a mí me hace mucho efecto porque así no, no puedo, me aburro mucho <ríe> y me gusta tejer lo que más pueda. Mi nombre es Luz María Rodríguez, eh, tengo 48 años, mi infancia la viví en la zona minera y luego hace 22 años llegué acá en la zona urbana del municipio de Sultatausa. Mi oficio artesanal es la transformación de la materia prima desde el esquilado de la oveja, el lavado, el tinturado y luego la tejeduría. Entonces eh, toda la transformación de la materia prima hasta el objeto final. Y me dedico desde que tenía 7 años de edad, entonces ya más o menos 41 años llevo en este oficio de la tejeduría. Me gusta tejer y enseñarle a mis compañeras todo lo que he aprendido en estos años. <risa> La maestría la artesanía la adquiere uno eh, con la destreza, con el aprendizaje diario, con el interactuar con, con el otro artesano que sabe del oficio. Entonces el aprender y el enseñar, esto hace que, que a uno le dé esa maestría y ese trabajo eh, comunitario con los demás. Yo les digo a los artesanos que les enseñen a los niños para que no se pierda esta tradición. A los artesanos les doy el consejo que, que practiquen y que la juventud de hoy en día mm, aprendan. Yo les le digo a los artesanos que, que, le, que aprendan y después ya le, para que les enseñen a los jóvenes, porque esto es un arte que un arte muy bonito y les sirve para para todo, o sea, para vender y para sostener sus familias también que esto también sostiene las familias. Pues también me gustaría que se apropien de su oficio y enseñen a otros compañeros, es lo más bonito que hay. Eh, que esto es de paciencia, dedicación, entonces el consejo es que, que se vinculen a estos trabajos, que estén con los demás amigos, que interactúen, que sea un compartir, que esto es algo también de tradición y de cultura y que podamos... Eh, Mostrar esto de estos oficios ancestrales que tenemos en el municipio, en la región, al mundo entero de lo maravilloso que es el trabajo a mano y elaborado por estos maestros artesanos que tenemos acá en la región. Soy ejemplo de mujer rural que con mi oficio he podido sacar a mis hijos adelante. Mi papel es tejer un nuevo camino, enseñándoles a, a las otras personas que borren todo ese pasado, tejiendo estas cosas bonitas, tejiendo todo esto y así borran todo ese pensamiento que tienen y no vuelvan a, a repetirlo otra vez. Por el amor que le tengo a mis tejidas, el amor a mi pueblo y sonreír y que sonrían conmigo. Eh, el vivir en comunidad. El trabajar por el otro, el hacer eh, una vida de, de comunidad, de trabajo, eh, de un trabajo más eh, equitativo y ayudándonos entre, entre mujeres, entre la parte de, de aquellas mujeres que, que viven en la zona rural, en la zona urbana, eh, aquellas mujeres que son víctimas, también aquellas que que son madres solteras, entonces podernos ayudar entre todas en un bien común y a través del oficio poder eh, acercarnos a, a podernos colaborar como consejeras, como motivadoras de, de esta gran labor. Hacemos la memoria de la tradición de nuestro pasado. Esto nos sirve como de terapia y para olvidar todo lo de toda la violencia que pasamos y olvidar todos esos pensamientos que malos que tenemos en la mente y queremos que que todos mis compañeras de víctimas que aprendan a tejer que esto es una es una terapia y, y olvidan todo lo que lo que les ha pasado y lo que les sucedió por allá en ese pueblo nuestros actos son hilos de paz somos la voz de la sabiduría, se lo contamos al mundo. Que, que sí contribuye a la paz porque si nosotros vivimos eh, en comunidad podemos ayudarnos, eh, la unión hace la fuerza, entonces yo creo que sí y la manera más eh, agradable es poder compartir, podernos ayudar y poder mostrar eh, este arte y esta cultura de lo que sabemos al mundo entero eso nos visibiliza y nos muestra y nos ayuda eh, a, a reflejar que, que nosotros eso es un trabajo social que lo hacemos y que podemos eh, vincular a más personas y ayudarnos eh, en una vida eh, social comunitaria y, y de una vivencia en paz y armonía. Que nosotros los padres seamos el ejemplo para nuestros hijos, que nuestros hijos aprendan el valor del trabajo. Soy Vera desde los seis años y con mi oficio doy paz. Pues para mí, siento en mi corazón que toca trabajar con amor, con amabilidad. Hagamos esto bien para también nosotros, los que nos vean, les vaya bien. Y, y así esa traición nunca la olviden. Tejo mi camino de paz. Con mis pasos he tejido y visibilizado una comunidad. Y así somos hebras de paz. Así como tejo mi lana, mi sonrisa de la paz. Su Tetausa tiene un legado campesino y un tesoro de la región. En respuesta a este legado, al talento y a la tradición, se entrelaza con este sello de construcción de tejido social, tejilar el cual es un manifiesto que representa los oficios y saberes, que honra la fibra humana que hila a varias décadas y generaciones, invitando a los colombianos a cuidar más el universo artesanal desde un punto de vista incluyente, humano y consciente. Somos territorio de paz, somos una cultura viva.